...seminario web de la unidad responsable de accesibilidad del Gobierno de Navarra. Mi nombre es Luis Casado, soy el responsable de la Fundación Ideas y para todo el equipo de la Fundación es un honor y un placer contar de nuevo con la confianza de la Dirección General de Presidencia del Gobierno Abierto para presentar y dirigir estos seminarios web. Hoy vamos a hacer, eh, como sabéis, por la información previa al seminario, un paseo diferente. Vamos a pasear, o me vais a acompañar, mejor dicho, a hacer un paseo por la discapacidad. Es decir, vamos a conocer detalles del urbanismo de Pamplona que bueno, van a facilitarnos las cosas a las personas con discapacidad visual o también nos lo van a poner un poquito complicado. De ahí lo de la discapacidad. A veces tenemos problemas, a veces tenemos las cosas más fáciles, lo vamos a ir viendo. Esto será después de que hablemos un poquito con eh, Joseba Siain, que es el director general de, presidencia, eh, de la Dirección General de Presidencia y de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra. Joseba, que está coordinando el plan eh, donde se inserta esta actividad, este seminario. Joseba, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hola Luis, buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Bueno, va. cuéntanos qué tal va el, el plan operativo de accesibilidad del Gobierno de Navarra y luego ya, retomo la palabra, presento eh, la actividad que vamos a hacer. Bueno, pues como ya sabéis, eh, este año el Gobierno de Navarra eh, ha vuelto a aprobar un plan operativo de accesibilidad universal eh, por segundo año consecutivo y este año el plan tiene eh, 100 medidas por un valor más o menos de unos 17 millones de euros, y tenemos medidas que atañen a todos los departamentos del Gobierno de Navarro. Bueno, todavía es pronto para saber cómo va la ejecución global del plan, no obstante, nuestro compromiso siempre es dar cuenta de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho eh, a año vencido. Pero bueno, por nuestra parte, sí que desde la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto tenemos 10 medidas en el plan, eh, medidas que tienen que ver con la concienciación y la formación. En ese sentido, tenemos a disposición de nuestro personal y también compartimos con, con el resto de administraciones el curso de formación modo accesible y ahora también el curso de formación modo accesible digital para aprender a hacer inclusión en el ámbito también de las nuevas tecnologías. También tenemos medidas que tienen que ver con el diseño de políticas inclusivas. Estamos trabajando eh, para unificar para todos los departamentos un informe que acompañe a la elaboración de normativa para que tengan en cuenta también las necesidades de las personas con, con discapacidad y hacer entornos y servicios y productos accesibles. Estamos también revisando el estado y mejorando lo que es toda lo que es la parte de accesibilidad digital, las páginas web del Gobierno Navarra, en el sentido, ya hemos comentado en alguna ocasión y luego lo, lo, lo repetiremos, que la unidad responsable de accesibilidad digital está en nuestra dirección general. Estamos trabajando también en lo que son la prestación de servicios accesibles. Queremos eh, implantar una eh, oficina 100% accesible tanto en Pamplona como en Tudela, que dé atención a la ciudadanía, con una accesibilidad integral. Ya tenemos lo que son los informes DALCO y ahora queremos también implantar eh, el sistema de gestión eh, de accesibilidad universal, que también va a ser un compromiso y que precisamente hoy acabamos de firmar nuestra política de gestión de la accesibilidad, que en breve será también hecha pública con los compromisos, desde atención a la ciudadanía, eh, pues, pues vamos a llevar a cabo. Y por último, bueno, pues este webinar, que es el segundo que hacemos este año, eh, que también es una de las medidas del plan y que tiene que ver con, con dos aspectos. Por un lado, visibilizar y normalizar la discapacidad. Y por otro lado, también concienciar a todas las personas que desde nuestro rol eh, profesional, pero también desde nuestro ámbito personal, podemos contribuir con acciones para que los entornos, los servicios, los productos sean accesibles y sobre todo algo muy importante, inclusivos para todos y todas bien, Joseba, pues, oye, un montón de, de actividad en ese plan, un montón de acciones, una asignación presupuestaria importante y, sobre todo, un montón de acciones que van mezclando lo que es la formación, la sensibilización con la implantación de servicios y, y sistemas de gestión, que es muy importante para que se garantice esa accesibilidad futura. Vamos a ver que la… Que la Accesibilidad y, eh, es absolutamente necesaria en todos los ámbitos de la vida, incluso para dar un paseo, ¿vale? Y ya vamos a ir introduciendo. Os, voy a, os vamos a contar que realmente el vídeo que vamos a ver eh, lo grabamos ayer porque las previsiones de, de, para hoy eran de clima bastante, bastante complicado. Finalmente parece que en este momento no está lloviendo tanto, pero las previsiones eran catastróficas, con lo cual, bueno catastróficas para la emisión en directo, claro, pero eh, está claro que necesitamos eh, pues que llueva. Así que lo que hemos hecho ha sido eh, grabar el vídeo, está en falso directo, es decir, es tal cual lo grabamos, no está editado, con lo cual las cosas que ocurrieron ayer podrían perfectamente haber ocurrido hoy en directo, eh, lo único que va a cambiar es la interacción. Um, si hubiéramos hecho en directo, yo en vez de estar ahora mismo en esta sala, estuviera con, por la calle, pues me podríais eh, haber eh, preguntado en directo a través del chat eh, pues cualquier cosa y me lo hubieran transmitido. Pero bueno, lo vamos a hacer, en Esto eh, podéis ir preguntando lo mismo y nos responderemos al final, ¿de acuerdo? Pero eh, quiero explicaros el itinerario que vamos a hacer en el recorrido. El itinerario parte de la calle La Ravide número 21, que es donde tenemos la sede de la Fundación Ideas, en la Tierra Colabora, que es un espacio de coworking. Um, esta calle es una calle estrechita y muy larga que está en un costado del Colegio San Ignacio de los Jesuitas. De ahí vamos a ir hacia la calle Sangüesa, giramos hacia la derecha, yo creo que estaréis viendo ya en pantalla el, el itinerario subimos por la calle Sangüesa y vamos hasta uh, la, la plaza de la Cruz ahí comentamos unas cositas volvemos un poquito por calle Sangüesa y nos vamos hacia nuestra izquierda por calle Tafalla y la primera a la derecha que es calle Bergamín, subimos hasta de no encontrarnos con la avenida Galicia la cruzamos, atención a este punto que tiene mucho interés y luego volvemos por, por la avenida Galicia otra vez calle eh, Sangüesa y volvemos por a desandar el camino hasta eh, tener, bueno, pues de nuevo eh, el, el final del itinerario en la propia eh, eh, Fundación Ideas, ¿vale? Entonces, eh, esto, insisto, lo grabamos ayer por el tema del clima y, y bueno, eh, yo creo que, que es eh, una experiencia en la que vais a aprender mucho. Y, y creo, quiero que os fijéis en los detalles y cualquier duda que tengáis a través del chat las podéis lanzar y las contestaremos al final, ¿de acuerdo? Así que, si os parece, ponemos el vídeo y lo escuchamos. Dura aproximadamente pues, unos 43 minutos, ¿vale? Venga, nos vamos a dar un paseo por la discapacidad. ¿Eh? Venga, ¿Qué? pues lo que Venga, vamos a pues hacer lo que vamos es en hacer primer, lugar, en primer vamos lugar, lugar vamos a explicar cuál explicar es el cuál método es el Hoover, de movilidad con bastón. ¿Qué? ¿Qué? ¿O el coche? ¿El coche? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos, vamos, a ver, se vaya, se, vaya, ¿se vaya? Okay. Okay. Venga, Venga, Ya está, okay. ya está. Bien. Muy vale, bien. Pues, vale vea, pues, método pues el método Juber con el bastón. Barriendo, que pase la que pase y para eso tengo que a pierna caída, a pierna caída, el bastón, barre la izquierda, que la izquierda, adelante, adelante, Y izquierda la izquierda está delante, barre por la derecha, vamos cambiando, vamos cambiando. Este este este es muy importante, este importante coordinarse, bien coordinar para detectar obstáculos antes, de de pues pues de antes de que llegue, pues pues la pierna, antes pues pues bueno. lo que vamos a hacer ahora es ir por esta calle, sabéis, giraremos a la derecha por Sanuesa. Y como vais a ver, y empezamos a, empezamos a andar, La importancia que tiene cada para para los nervios es una referencia que nos permite que nos permite Recta, en línea recta, y que nos permite que nos saber, saber, saber pues bueno, pues a, bueno, a, a dónde, estamos, dónde estamos, a qué altura, altura en la calle estamos si estamos, estamos, si estamos buscando buscando la local luego a la vuelta veréis cómo, el local el local donde tenemos las la pues es muy fácil de identificar, identificar de la pared, porque la pared el, el, el, a, eh, suena de una, una, una muy forma muy peculiar y esto nos va a ayudar que la pared, como veis en este caso es súper uniforme todo, me, todo, va muy bien. me va muy bien, vale, Luego, ¿Vale? ¿Vale? Bueno, llegando bueno, estamos ya vos, lo lo y vamos ya, a, y vamos poner ya a poner el bastón. Todo rato, por Todo el el rato, el el de modo que detectamos aquí, pues, aquí el, el cambio, de cambio de pavimento para el, el, detectar, el, el detectar el paso del de, de, de esta, esta, de esta manera si, si no existe si este pavimento que cambia a botones, pues yo no podría no podría detectar el área del paso del paso Entonces, entonces aquí como como veis, lo detecto antes de que llega el paso, entonces, entonces Justo, justo, M voy, voy, a voy a encarar el cérebro. Girarle, girarle. El, gira, el, bien, bordel, el justo, y justo, lo voy a encarar, voy a encarar pues, un poquito, pues, lejos, lejos, de, un poquito de, lejos. Un poquito lejos, de la, ram, va, de la rampa que se ha elevado. Va ¿Vale? ¿Vale? Entonces, Entonces, os voy a enseñar, voy a enseñar cuál es el ideal, ideal de paso de, de, tebra, paso de, de, pavimento, de pavimento. Señala, señala, advertencia señalizador de los pasos de, los de pasos, ¿de, de acuerdo? Tenemos aquí una, una lámina, lámina en la que en la que tenemos el escuentro, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, fijaros, fijaros, yo he venido, yo he venido por, un edificio, por un edificio con la fachada, con la fachada paralelo a la paralelo fachada, a la fachada y me debería y me haber encontrado con, con un encaminamiento, con una canales canaladura de pavimento. Aquí está en relieve el canalado. canalado acanalado, y, ese pavimento, ese pavimento fira, me tendría fira, que haber dentro al del paso, del paso de cebra, paso pero, de cebra pero pero yo me he encontrado con un, un pavimento, con un que, pavimento estaba, que estaba pues en el borde pues acuerdo con lo cual, cual, con lo cual yo voy a orientarme paso, paso de cebra, pero lo voy a hacer en no un no extremo, extremo entonces, me puedo meter en la zona de rodado, ¿de acuerdo? en este caso, pues igual aquí no es peligroso, pero sí en otros casos como vamos a ver, porque igual más el cruce abierto, ¿de acuerdo? El ideal, formato ideal, el pavimento es, el pavimento en forma de T, en té, forma de té. la dura, la y de la línea, De, ¿De botones, pues, pues, pues, botones de hasta en camino, en los botones, paso los botones, sé, los botones que estoy, estoy, sé que estoy. En el pase de llego al otro lado de la calzada, a los nuevos botones, nuevos nuevo y sigo, y sigo. Este es el ideal, este es el Vamos a ver, vamos a ver si es muy difícil encontrar, encontrar. Eh, pero bueno, eh, pero bueno. Um, lo importante es que haya pavimentos que estén muy bien trabajados, pero bueno, es mejor que haya pavimentos aunque estén un poquito regular que, que no haya pavimentos, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasamos y me voy a colocar en el, en, el, en, la, en la planchita que baja y voy a esperar a que este coche, sí que si me detecte, yo creo que ya me ha visto. Bueno, paso, <ríe> me lo juego. Bueno, no, no tanto. Vale, y aquí ven, bueno, pues me he desorientado un poquito, nada, muy poco, me he torcido, pero voy a buscar ahora la fachada, la esquina, y me voy a buscar esta esquina donde yo sé que aquí enfrente está el paso de cebra, pero aquí no tengo botones, entonces esto te lo tienes que saber de memoria. Vale, entonces, dejamos que pasen los coches, porque... Esto a mí me ayuda, pero esta persona usuaria de silla de ruedas le complica mucho porque tiene mucha pendiente. Me oriento y voy a pasar. Veo que viene por ahí un coche a la izquierda atrás, pero bueno, me habrá visto, supongo. Y paso. Vale, a ver si sí, he llegado bastante bien. Lo normal es que igual a veces me, me tuerza. He llegado bastante bien. Bueno, aquí tenemos delante una fachada que es bastante complicada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es muy regular porque tiene elementos como vallas, eh, donde aparcan bicis, tiene una eh, cuesta que va a un garaje, no sé si está en uso o en desuso, pero pica mucho hacia abajo, hay que tener cuidado, luego vais a ver que eso, bueno, lo utilizo en mi beneficio, pero de momento hay que tener cuidado con ello. Y entonces lo que, eh, claro, esto como es una zona en la que tengo que girar, está en curva. Y está muy abierto y es muy irregular. Voy a esperar un momentito a ver si pasa algún coche que me ayude a ubicarme bien el itinerario. A ver, bueno, pasa una bici, pero se va para allá. Bien, viene un coche de allí. Y ya más o menos, vale. Veis cómo los coches ayudan, ¿eh? Podéis pensar lo contrario, que igual nos, pues nos generan molestias, pero que va, nos ayudan bastante. Estoy haciendo una diagonal. Yes, nunca me dicho y probablemente bueno pues no sé a ver qué me encuentro igual me voy hacia si la cierro mucho mira pues bastante bien porque si me hubiese cerrado mucho me hubiera encontrado probablemente aquí con, con esta valla que suele haber bicis etcétera bueno he hecho una diagonal muy buena entonces he venido justo a la rampa esta rampa como decía pica mucho y, me, y esta diferencia de nivel conociéndola bueno, con el bastón me alejo un poquito, pero me permite ir recto a la fachada que tengo aquí, ¿vale? Entonces, empezamos la fachada, seguimos subiendo la cuesta, como veis, de vez en cuando, pues toco la fachada así con los dedillos, con cuidado, pues si hay algún saliente que no conozco, lo que sea, y no hacerme daño, pero es muy importante porque además esta acera es estrecha, viene gente, entonces hay que ir pegado en la medida de lo posible no pegarse demasiado pero bueno y aquí sobre todo vamos a ver cómo los huecos nos absorben entonces es muy importante que las fachadas sean regulares que no haya esos huecos si los hay porque tiene que haberlos etcétera hay soluciones pero hay que ponerlas en práctica vale por ejemplo aquí está este hueco y este hueco yo voy a intentar salvarlo creo que lo he salvado bien pero ¿Veis como aquí hay otra vez el hueco? Entonces voy intentando. Bien, con cuidado porque si vas un poco acelerado te puedes pegar con la esquina. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, aquí hay otro hueco. Y vamos a ver qué solución podría tener, por ejemplo, este hueco para no generarme a mí esta incertidumbre de si me estoy metiendo o si no. Fijaos, si enfocas Cristina al suelo donde mi bastón, vale. Aquí, más o menos por aquí, es donde empezaría el hueco. Si hubiese un cambio de textura del pavimento del interior al de la calzada, al de la acera, perdón, podríamos detectarlo y no invadir ese espacio interior. Como no hay, igual visualmente sí hay diferencia, pero al tacto con el bastón no. Entonces eh, es muy fácil que te metas. Y cuando, y, bueno, veremos a la vuelta. Pues bueno, si estoy muy orientado y llevo inercia y tal, y pasan coches, a la, pues igual lo salvo bien. Pero si no, es muy probable que me meta. ¿Vale? Bueno, pues vamos a, a seguir. Y aquí, por ejemplo, bueno, ¿veis? Como esto ya es el estadio de la Ravide. Y. Aquí no hay fachada, propiamente hay un murito que a efectos de fachada pues funciona perfectamente. Yo de oído noto que está mucho más abierto, pero estoy totalmente orientado. Y yo sé que aquí más me estoy acercando a un banco, entonces tengo que tener mucho cuidado. Este banco no debería estar aquí, ¿vale? porque está en el espacio. ¿Veis? Y no sé si hay alguien. A veces asusto a la gente porque están tranquilamente con el móvil, siempre con el móvil, y bam, pum, de repente. Entonces, este banco debería estar, oye, si es necesario, igual, en ese lado, que es en el lado, en el lado derecho, en el lado de, que da a la acera, a la calzada, perdón, ¿vale? Y este lado de fachada o de murete, de jarro libre, a un metro ochenta libre, que es lo que dice la normativa que deberíamos tener, eh, junto a las fachadas. Un, un itinerario peatonal accesible es un túnel de 1,80 por 2,20 de alto y ahí no debería haber obstáculos, ¿de acuerdo? Mobiliario urbano, etcétera, ¿no? fuera. ¿Por qué? Porque ese es el espacio que necesitamos las personas para movernos y lógicamente tiene que ir junto a fachada que es donde, eh, bueno, lo que nos, más nos va a orientar y sobre todo donde buscamos las el portal, el comercio, la oficina, lo que sea, ¿vale? Entonces, este banco debería estar ahí, ¿vale? Lo salvamos y ahora nos vamos a encontrar con otro paso, con otro vado, ¿vale? Este vado ocurre lo mismo, está muy, eh, está, a ver, está por aquí, está, eh, a ver, un segundito, porque... Al, haber el, eh, al tener este hueco, me desoriento un poco. ¿vale? Eh, bueno, va, vamos primero con el hueco. El hueco ocurre lo mismo. Tenemos un hueco en el que eh, el pavimento es el mismo o a, a efectos de bastón no cambia. Entonces, eh, además, aquí suele haber motos, motos que a veces tienen cajones traseros que el bastón no detecta y, y el brazo el o brazo la cintura sí, ¿vale? Con altos que bastan están por debajo ¿de acuerdo? entonces esto es eh, bastante um, habitual, entonces lo mismo lo solucionaríamos con una franja con un pavimento que cambiase en el hueco es importante tener esto además hay que tener espacios para bicis, etcétera, en los edificios, perfecto entonces lo que hay que hacer es uh, marcar bien el pavimento a nivel del suelo, ¿de acuerdo? entonces aquí ocurre lo mismo con el pavimento de advertencia del paso de cebra Está, bueno, pues está eh, eh, también advertido en, los, en el inicio del paso de cebra, entonces es muy fácil eh, irte hacia, ¿no? empezar a cruzar fuera de lo que es eh, las franjas blancas, eh, el espacio donde eh, quien, los vehículos te esperan, ¿vale? Y aquí, como veis, bueno, pues tenemos esto, estos mobiliarios que son peligrosillos porque te puedes pegar. Bueno, lo que vamos a hacer es ir bajando hacia la venida de Galicia y como no tenemos una referencia, pues aquí es muy fácil que nos, a ver esto, nos hemos torcido por no tener esa referencia, ¿vale? Entonces vamos a buscar la fachada, esta es la rampita que sube hacia arriba, la puerta, ya me la conozco, entonces la esquivo y ya voy bajando pasando la fachada. ¿Veis como en los espacios abiertos que ha ocurrido ahí atrás? Pues que los espacios abiertos, si no hay referencia, nos podemos desorientar y entonces hacemos diagonales que no debemos. Y bueno, y aquí pues porque eh, la acera está muy marcada, hay un escalón y yo lo he detectado y no me he invadido el espacio de calzada. Pero las, uh, las calzadas que están al mismo nivel que las aceras, por ejemplo en urbanizaciones como se han hecho en el Soto, El Skyroo, eh, bueno en otros puntos también, pero... Es muy fácil hacer diagonales y meterte en, espacio de, eh, en espacios de coches, de vehículos, uh, donde obviamente es muy peligroso. ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo también el mantenimiento... Aquí llegamos a la esquina y aquí hay un parterre que lo mismo, veis cómo me sirve para, eh, para eh, ubicarme y para buscar lo que yo quiero. ¿vale? Voy a buscar el segundo pavimento que me lleva hacia el paso cebra, la segunda tira de botones, porque la primera, si cojo la primera, fijaos, me llevaría al extremo en un, en, en un cruce amplio que está girado, o cierta, un poquito girado, de modo que sería muy fácil que yo hiciese una diagonal y de hecho, si apuntas, Cristina, hacia eh, la diagonal del cruce, un día de viento me ocurrió esto que eh, acabé en la esquina contraria. Hice una diagonal y menos mal que no viro nadie, pero esto es realmente peligroso. ¿vale? Entonces voy a buscar la segunda línea de botones para coger el lado del paso de cebra que, eh, que menos peligro tiene. Y aquí, fijaos, pues también como eh, el mantenimiento pues, de los espacios urbanos, pues de la vegetación es importante, porque yo lo conozco entonces me, me he salido un poquito, pero si no te lo conoces, pues, eh, pues rápidamente te, te das, no te pinchas, etcétera ¿de acuerdo? con lo cual, bueno, ya he cogido esta segunda línea y me encamino hacia el paso de cebra aquí está el, el huequito del árbol el, y bueno, me lo conozco y ya está, entonces lo que voy a hacer, fijaos que estoy si yo siguiera recto, haría una diagonal súper peligrosa. Entonces, me tengo que orientar respecto a los coches. Y aquí me voy a quedar un poquito para oír el sentido. Me interesa a alguien, algún coche que pase en este sentido para orientarme bien. ¿Y todo por qué? Porque no tenemos un paso de cebra pues totalmente orientado. Y... Vale, OK, ya he oído, entonces voy a, voy a asomarme para que me vean y sigo cruzando, confío en que me han visto y sigo cruzando. Y si yo ahora hiciese una diagonal hacia la derecha sería bastante peligroso, pero bueno, no la he hecho y, y lo he salvado bien. Si hiciese una diagonal hacia la derecha me podría meter en esa zona de tráfico que os decía. Entonces, sería interesante que en cruces así se, en el pavimento de la calzada se pusiese un tope, pasa vehículo con, con sirena, eh, se pusiese un tope de modo que si el, el bastón lo detecta, pues ya sabes que de ahí no puedes pasar y te orien, reorientarías. ¿vale? En días de viento es muy fácil torcerte, vale porque el ir en línea recta es cuestión o de bien de referencias táctiles o acústicas y cuando hay viento lo acústico no funciona y si no hay táctil, pues es complicado vale entonces vamos a ir ahora a buscar esta fachada que está delante de mí, que está en curva y fijaos que bueno, que yo tengo que buscarla pues de nuevo, a ver que me encuentro vale, estoy cerca y ya está, vale y luego está, veréis que esto complica esta curva en fachada porque no hay pavimento para encontrar el paso de Pero, bueno Ahora os voy a decir que está, yo creo que es la acera más relajada de todo el itinerario. Entonces aquí vamos a ir tranquilamente, podríamos ir más rápido, pero bueno, vamos a disfrutar. Aunque tampoco me voy a dormir porque se está levantando un poquito de viento y no sé si se va a poder a llover en algún momento. Bueno, vais a ver, por aquí hay una alcanza, bueno, una tapa que tiene mucha... Mucho hueco respecto al suelo y hay que tener un poquito de cuidado. No sé si lo habré pasado ya, pero a veces. Okay, con... Aquí, fijaos, ¿veis? Esto, como vayas un poco despistado te puedes tropezar, ¿vale? que tiene mucha diferencia. Hay ¿eh? un hueco, pues ahí de 3-4 centímetros, que eso es peligroso. Ahora vamos a ver cómo esta zona está muy bien trabajada, ¿vale? ¿Por qué? Porque este pavimento es un pavimento eliso, sin dibujo, es bastante antideslizante, lo cual ¿vale? eh, no hace falta tener dibujo para generar antideslizamiento. Y entonces esto permite que, a nada que yo tenga otro pavimento resaltado, el bastón lo detecte súper bien y lo vamos a detectar enseguida. Ya veréis. Ya veréis, aquí, aquí, aquí está. Esto me indica que estamos ante un paso de cebra a la derecha, ¿vale? Pero este no me interesa, yo voy a seguir el siguiente. Y fijaos, este pequeño escaloncito que tiene el primer escalón de estas escaleras giradas a mí me sirve de referencia, ¿vale? Entonces ya he cogido el segundo pavimento de botones que es el que me interesa y me acerco. ¿De acuerdo? esto está muy bien porque um, tenemos ese pavimento bastante bien trabajado Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es buscar la fachada para seguir por la calle por la calle Sangüesa hasta la plaza de la cruz vale Ah vemos por aquí y aquí aquí ya se acabó la tranquilidad porque suele haber comercios y en los comercios sacan pues, tenderetes y cositas que están en su derecho, pero también tienen que cumplir ciertamente con, unas, con unos criterios, sobre todo por la seguridad de quienes no vemos y del propio, del propio comercio, porque si yo le tiro un expositor o algo, pues ah, tampoco les va a hacer mucha gracia. Entonces, aquí veis cómo hay que tener cuidado. Y tampoco me puedo retirar mucho de la fachada porque tampoco tendría las referencias. Entonces, tengo que ir con mucho cuidado. Sobre todo, lo que no hay que hacer es tener trípodes, expositores en formato de trípode o mesas de bares muy altas que no tengan mucha estabilidad. Eso es lo que no se recomienda. Tipo barriles y así, sí. Y luego, si podemos tener... Perimetrada la zona de terraza, pues mucho mejor, porque es muy incómodo acercarte, pegar la mesa, que la gente te esté observando, Qué raro, es esto, qué raro. ¿no? O sea, y genera, pues, como mucha, como mucha intranquilidad, porque no sabes si en algún momento te puedes pegar. Bueno, aquí tenemos unos botones que yo creo que hay que hablar de ellos, ¿vale? A ver, estos cruces, en muchos, en el segundo en Sánchez son cruces en chaflán, ¿de acuerdo? Es decir, con la, en la esquina en chaflán. Es decir, con una esquina ¿eh? Eh, sin, sin, sin lo, el piquito de la esquina. ¿vale? Entonces, eso, um, ¿cómo, ¿cómo se ha conseguido que yo pueda eh, seguir la línea de fachada hasta que se corte con la calzada y seguir más adelante en la misma línea? Es um, lanzando una línea de botones que empieza en paralelo a la fachada, que estrictamente no sería necesario porque ya tengo la referencia de la fachada, ¿Vale? Y uh, bueno, me cruza, me lleva esa línea de botones hasta el encuentro con la calzada y sigue cruzo la calzada y la vuelvo a encontrar más adelante. ¿vale? Pero si yo lo que estoy buscando es el paso de cebra de mi derecha, estos botones en cierto modo me estorban, ¿vale? Porque en los detecto, pero detectando botón-botón, me voy a pasar los botones que a mí me interesarían, que serían los de la derecha. Hoy no vamos a pasar, pero para que veáis esto, lo que yo hago es detecto estos, me salgo aquí, voy en el borde en el que con la derecha izquierda detecto botones, no detecto, detecto, no detecto, detecto, no detecto, detecto, no detecto y empiezo a buscar, detecto aquí a la derecha y entonces cuando ya estoy enfrentado, ¿vale? A, al paso de cebra que insisto no, no voy a pasar porque vamos a volver por aquí, ¿vale? Por la vuelta y vamos a hacer un recorrido por la calle de eh, Tafalla para coger bergamín como os he antes. Pero sí que quiero que veáis un momentito este detalle de estos botones. Estos botones son muy pronunciados. En los de la calle Tafalla eran bastante menos, eran de 3 milímetros, estos tendrán 5 o 6, y esto eh, no es necesario tan grande. Es cuando eh, el, el pavimento de al lado es liso, o no tiene dibujo, con que tengan menos eh, resalte suficiente porque también hay que pensar en las personas mayores, en este barrio hay muchas en las personas usuarias de silla de ruedas, que estos botones eh, pues eh, se le, le, les complica la movilidad con la silla se atrancan y los andadores de las personas mayores se atrancan y también para personas que tienen dificultades en la movilidad y que caminan pero igual arrastrando el pie, pues es muy fácil que tropiecen, ¿de acuerdo? Entonces hay que pensar en todas las personas y por eso estos botones a mí siempre me han parecido que son excesivos y no hay más que preguntar a la gente del barrio. Vale. Bueno, pues vamos a volver, vamos a, ir a, a identificar y a localizar el siguiente paso de cedra que vais a ver cómo eh, lo voy a detectar bastante bien. Espero. Bueno, y aquí esta es la zona en la que hay diferentes expositores y tenemos que tener pues cuidado ¿vale? Voy ahora más, más separado de la fachada también se puede pero tampoco me gusta ir muy de separado porque como en este caso no están pasando coches tampoco ahora pasa uno pues tampoco veo si me estoy alejando demasiado metiéndome en la línea de los árboles que es una línea en la que puede haber cualquier cosa, porque una moto, no sé qué, es Entonces, aquí uh, estamos en el pavimento, vamos a ver si encuentro el pasto de cebra que a mí me interesa. Aquí, ¿veis? Fijaos, estos tienen tres milímetros así, ¿vale? En los otros tenían más y esto se detecta muy bien porque la, la baldosa adyacente es muy lisa y se detecta muy bien, ¿vale? Entonces vamos a cruzar por aquí. Vamos a parar para que nos vean. Ok. A ver. Sí, nos han visto. He oído el motor que se paraba. Como veis, hay que confiar mucho ¿eh? en, el, en el ser humano para ir por la calle si no ves <risa> vale entonces aquí vamos a identificar. he hecho una diagonal buscando la siguiente, el siguiente siguiente paso de cebra esto si no vas si no te conoces muy bien la zona y así las diagonales ahora me ha salido un poco pues eh, involuntariamente pero las diagonales no hay que hacer excepto cuando te conoces bien las zonas porque es fácil desorientarte pero bueno como aquí el siguiente paso de cebra está muy bien indicado, pues está, es fácil hacer una diagonal, son eh, pavimentos que están cercanos, ¿vale? Dejamos, nos deja pasar, te pasamos y ya estamos en el otro lado. Entonces lo que vamos a hacer ahora sí que vamos un poco a la aventura, porque por este, esta parte del recorrido no la suelo hacer. Entonces, uh, vamos a, a, a ir por la calle Tafalla, subiremos por Bergamín eh, y luego eh, buscaremos un paso de cebra, eh, perdón, un paso regulado por semáforos. Vamos a ver qué ocurre. ¿Vale? Os digo que esto es un poquito a la aventura porque realmente por aquí no suelo venir. Entonces, bueno, sé que a la vuelta de la esquina hay una cafetería y ya estoy pensando, no en el café sino en la terraza, porque, porque, bueno, pues puede haber gente, etc., ¿vale? Y, y esa no la tengo muy controlada. Bueno, pues vamos a ver qué me puedo encontrar. Y es continuamente es esto, es estar pensando en dónde estás, en cómo es, en lo, en lo que te vas a encontrar, estar preparada o preparado para la... Va, este es el paso de cebra que me llevaría al, al edificio del instituto no lo, no lo cojo porque no me interesa y aquí veis una esquinita en chaflán pues aquí vamos la cafetería está cerca de aquí pero yo la voy a intentar esquivar a ver, no sé si hay o no hay todavía no digo a nadie que sea... Cerrada me dice Cristina, que no quiere decir que no haya terraza, ¿eh? porque a veces se quedan ahí. <risa> ¿Vale? Pero bueno, no parece que no hay nada. Vale. Ok, bueno, pues vamos. bueno, pues veis, por ejemplo, esto, esto es, pues bueno, la fachada es muy hueco, hace cierto hueco y aquí, bueno, pues sobresale esto, ¿no? Entonces, bueno, ha sido más el ruido de, del propio metal. Que nada, no me llega a pegar el bastón, ha pegado, ¿vale? Pero bueno, no conviene confiar. <risa> vale, porque esta fachada es, bueno, pues no es de las más irregulares, pero sí que tiene comercios que salen, que tienen bueno que no son perfectamente eh, trazadas como pueden ser otras, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Por ejemplo, hay un hueco en un garaje que se escucha perfectamente, porque el, el bastón hace un ecosistema especial. Y eso también nos sirve para, eh, para orientarnos muy bien de estamos. El sonido es fundamental, ¿vale? Entonces, oye, pensar en materiales de fachadas para comer que así, que sean distintos, eh, también está, o que tengan cierta sonoridad cuando se tocan, eso es una ayuda. Nosotros... A las personas que nos agradecemos mucho. Ayuda a orientarnos. ¿vale? Bueno, seguimos adelante, hemos pasado otro paso de cebra y que no nos interesan para ir a la calle Borriti. El coche me orienta bastante bien el sonido. Aquí sí que suele haber más tráfico. Entonces, pues voy bien. No necesito ir muy pegada a la fachada porque el sonido de los coches me va, lo no mantengo más o menos como a dos metros y medio, bueno, pues, pero, bueno a una distancia cómoda y de seguridad. Y de... Vale. Aquí ya nos vamos acercando al cruce, ¿vale? Entonces pues aquí de nuevo la esquina es y en esta esquina aquí hay algo la... que es esto. Ah, bueno. Un expositor, ¿veis? Pues el bastón se me ha metido por medio. Y bueno, eso además es un material metálico con cantos un poco así afilados. Bueno, no cortan, pero si te pegas te puedes hacer daño. Debería haber materiales más blandos. Claro, tienen que ser también resistentes. En el Entonces hay que pensar un poquito en todo. ¿eh? Vale, aquí ya estamos en la esquina. Vale, a mí lo que en esta esquina que hay un portal en este, en este chafrán, vale, aquí a mí lo que me interesa es este paso de cebra que tenemos delante con un semáforo, entonces yo tengo un mando para las personas que tanto nos podemos solicitar en la ONCE como en la asociación y en el de Entonces, este mando es para, nos ayuda a activar ciclo de los semáforos y también nos ayuda a activar los avisos en, en autobuses en Villa y en, en marquesinas que están eh, equipadas con un sistema de audio, entonces yo lo que voy a hacer es darle, porque fijaos, no hay un bot, eh, botones que me lleven hasta el eh, paso de cebra del semáforo ¿vale? no hay con lo cual, yo lo que para localizarlo, le voy a dar al, bas, al botón del, del mando. Cuando no pasen coches, no haya ruido para oír el pitido que me va a indicar dónde está el semáforo. Pero aquí hay, en este cruce hay varios semáforos, con lo cual se ha activado. Se ha activado este, ¿no, Cristina? Se activa el de la calle Bergamín. Pero yo que el de la calle, el de la avenida Galicia, que está aquí enfrente. Entonces, bueno, no se oye muy bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a ir hacia el borde y me voy a ir acercando. Sí. Entonces, es hacia aquí. ¿Estoy dándole? Yeah. Yeah. Vale, y esto fíjate, ¿no? ¿Cómo es? Yeah. Entonces... Estoy buscando... Aquí hay un árbol... Esto es la aventura de ir en un sitio que no controlas, que no conoces, como al dedillo, ya estoy, pero bueno, tendríamos que tener unos botones perfectamente, de ¿A que no hay, ¿no, Cristina? Vale, pues bueno, pasamos, que ya está en verde. Y entonces, me estoy orientando por el sonido de ahora del semáforo de enfrente, que está a mi derecha, y eso es lo que me ha permitido ir recto, el sonido del semáforo, el sonido de los coches parados a mi derecha, el sonido de gente que pasaba. ¿Lo veis? Aquí tampoco hay botones, ¿no? Vale, vale. Eso, si, si cambiase, a ver, cambia, no cambia mucho. Si cambiase, me, me hubiera dado cuenta. Vale. Bueno, pues... Ya sabéis lo importante que son los botones para detectar y, bueno, y la utilidad que le podemos dar también a las herramientas, bueno, pues de, de, de el sonido de los semáforos, pues bueno, sirven también para localizar, pero no, obviamente no es el ideal. Y como veis estoy utilizando la fachada para ir donde yo quiero, que es donde la casa de la juventud, pero veis aquí por ejemplo esta fachada. Deja huecos y se me ha metido el bastón y eso es peligroso, perdón, perdón, y eso es peligroso, ¿vale? Las fachadas tienen que no permitir que entren los bastones porque eso se te puede atrancar, te puedes caer, se te puede romper y si se te rompe el bastón y estás, bueno, súper vendido, súper vendido, con lo cual, eso. Detectar superficies sólidas y que no permitan huecos, pues es lo mejor, ¿vale? Bueno, aquí, como os digo, esta, esta parte no la suelo hacer, entonces no sé muy bien cómo está este pavimento de botones. Yo sé dónde estoy, pero porque, bueno, conozco muy bien la zona, pero no sé si hay botones, no hay botones. Yo creo que sí, pero no sé muy bien. Aquí parece que sí. Estos son botones, vale, los voy a seguir. Confío en urbanismo. Vale, he llegado al vado, veo que se para este coche, me ha visto, paso, hago lo que yo creo que es una eh, línea recta, no sé si me habré torcido. Y yo creo que sí, porque aquí no hay vado, me había torcido y además me había ido hacia el lado de la Oficina Galicia, con lo cual peligroso. Bueno, tirado, habéis visto que... He llegado y más o menos me he orientado por el cambio, por el vado, el cambio de textura y la cuesta, ¿vale? Entonces ahora vamos a seguir cuesta arriba y ahora vamos a pasar, a, vamos a desandar lo que hemos venido uh, andando al principio, ¿vale? De, de este paseo, por la discapacidad que nos permite, bueno, en cierto modo... Pero ya veis que con muchas dificultades, aunque bueno aunque yo, seguramente estéis pensando que hace falta, por mucho coraje, mucho valor, eh, bueno, lo que hace falta es eh, pues tener un poquito de, bueno, pues eh, querer tener autonomía y al final afrontar. Pero sí es verdad que, que cuando una persona lleva muchos años con bastón, acostumbrada, pero cuando alguien por, bueno, pues, le toca empezar a utilizar un bastón tiene muchas dificultades entonces todo lo que son eh, normas de urbanismo accesibles son imprescindibles perdón, he pegado aquí, no saqué sé esto como el hueco de nuevo no se refleja en el suelo me va pues bueno, absorbiendo y voy pues bueno, un poco como la rumba ¿no? con las paredes pero bueno, con cuidado, aquí está el banco, eso yo os decía que es muy importante, ¿veis? Por ejemplo, aquí está el banco y, y claro, si sigo un poquito más, eh, con, con más ímpetu igual hasta aparto el bastón, ¿vale? O sea que hay que tener mucho cuidado donde colocamos eh, el mobiliario. Lo que os decía del urbanismo, que es muy importante, sobre todo para ayudar a las personas que están empezando a utilizar el bastón o a las personas, en el caso de las personas que usan silla de ruedas, por ejemplo, es muy importante. Porque cuando ya tienes experiencia, vas, bueno, pues vas teniendo trucos, vas teniendo más habilidad. Pero cuando al principio es cuando más peligro hay, además, de que tengas problemas, percances, te tiene que ayudar. Aquí, fijaos, de nuevo un hueco y yo creo que voy directito a la esquina. Pero no estoy... No, sí ¿Veis? Cuidado. Ahí se hubiera seleccionado de nuevo. ¿Cómo? Cambiando de una forma clara la textura del pavimento. ¿Vale? Más. Por aquí, otro hueco. Esta, esta, este conducto le doy todos los días que paso por aquí, porque sobresale bastante. No, no cumple, o sea, cumple la normativa, pero sobresale mucho. Entonces, siempre le das. Pero bueno, en cierto modo... A veces vienen bien esas referencias, siempre y cuando no sean peligrosas, ¿vale? Ya nos estamos acercando porque noto que la cuesta empieza a bajar y nos estamos acercando a esa a esa cuesta hacia la derecha que está ahora, ahora está hacia la derecha que baja mucho a un garaje de este edificio donde antes os decía que me servía de un poco de referencia para ir recto. Bueno, por verlo positivo, ¿eh? Pero realmente esto, si vienes aquí un poco despistado, fijaos lo irregular que es esto, te puedes pegar una buena chufa aquí. Entonces, lo que hacemos aquí ahora es, vale, fijaos, el objetivo es ese paso de cebra que tendremos sobre las 11 más o menos. Como esta fachada, súper irregular, aquí habrá bicis, habrá lo que sea, por ahí no sé ni lo que hay, pero puede haber cualquier cosa. Eh, y entonces, el objetivo sería es eso y lo ideal sería que pudiésemos llegar hasta un pavimento indicador ¿eh? eso lo que os he dicho antes en forma de té, que uniese el vado del encuentro entre calzada y acera con la fachada yo iría por aquí lo encontraría y me giraría como no es el caso porque no hay entonces lo que tengo que hacer es una diagonal pues a ojo <ríe> y entonces en esa diagonal mi objetivo es encontrarme el bordillo la valla, las buses de la valla, que suele haber, en este caso no sé, y ya está. Y una vez que encuentro eso, ya sé llegar sin problema al paso de cero, ¿vale? Venga, pues empiezo a hacer la diagonal. Y a veces aquí, claro, hacéis diagonales y es un poco difícil y peligroso, porque la gente que va en bici, eh, la gente que va con el móvil, pues eh, se chocan contigo. Aquí está la valla. Ajá. No, no, esto es una farola y la valla. Sí. Eh, Ahora os cuento, cuando llegamos al retorno os cuento una cosa, yo me ubico, escucho que no venga nadie, creo que ahí hay uno, me habrá visto supongo, cruzo, intento ir en línea recta y aquí es difícil porque estás en cuesta lateral y bueno, pero como esta calle suele haber ruido y es un poco tubo, pues siempre te orienta bastante bien. Eh, eso, ¿vale? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es con buscar el paso de cebra para cruzar a través de los botones aquí sí hay botones y lo mismo ya sé que me llevan al borde al borde pero claro, aquí entonces yo imagínate que si hago una diagonal hacia ahí pues me empezaría a buscar la acera y me podría meter en un problema ¿vale? con lo cual ahora más, viene un coche y lo oigo pero los coches eléctricos no se oyen si van despistados, no se esperan ahí a nadie, cuidado ¿no? entonces las líneas de encaminamiento al centro vale y cruzamos y ya estamos en la fachada vale, lo que os iba a decir antes que antes yo me chocaba con la gente pero ahora la gente es la que se, se choca conmigo porque van con el móvil <ríe> y me, antes el que decía ay no te había visto, era yo o sea, son los demás y realmente es así, ¿no? Tienes que ir con mucho cuidado porque la gente, pues esto va con el móvil por la calle muy despistada. Os decía lo del cambio de texturas en las fachadas de locales. Lo importante que es que vais a ver nuestra calle que es larga, que yo voy hablando, aparentemente distraído y tal, lo que voy a hacer es detectar súper rápido dónde me tengo que parar. Porque la textura, el, el sonido, vais a ver cómo cambia totalmente. Es pues una. una la tubería que baja, aquí hay otra, este, este sonido, este material es único en la calle, con lo cual yo ya sé que he llegado a la Tierra Colabora, donde tenemos la sede a Fundación Ideas. Así que bueno, este ha sido el paseo, ahora supongo que tendréis preguntas y lo que vamos a hacer es contestarlas otra vez desde la oficina. Y en directo. Venga, muchísimas gracias y espero que os haya resultado un paseo, pues bueno, eh, por lo menos que hayáis aprendido cositas de urbanismo y la importancia que tienen los detalles para la gente que necesitamos la accesibilidad también en las calles. Muchísimas gracias a Cristina que ha estado siguiéndome y no, um, perdiéndose ni en detalle para hacerlos llegar. Así que muchas gracias Cristina. Nos vemos ahora. Venga. Hola, buenas tardes. Soy Cristina desde la oficina y, y en, en seco porque está, estaba lloviendo, así que menos mal que, que lo pudimos grabar. Eh, bien, hay bastantes preguntas en el chat. Luis, eh, la primera, eh, bueno, la han lanzado al principio del itinerario, Leticia Gurpegui, y bueno, lo ha ido contestando eh, a medida que eso, pero bueno, eh, la, la digo igual. ¿Por qué os ayudan tanto los coches? Nos pregunta. Vale, bueno, pues muchas gracias Leticia. Eh, nos ayudan porque te van eh, orientando, te van eh, indicando en qué dirección eh, va la calle, eh, si estás en la calle correcta, que tú crees. Eh, los, en el segundo ensanche, por ejemplo, de Pamplona, eh, si te lo conoces muy bien, sabes que calle, pues la calle San Fermín va hacia un hacia el tráfico hacia un sentido, la calle Tajaya va hacia el contrario, entonces, y tú vas subiendo y ves. Escuchas un coche que pasa en un sentido, pues te va a orientar. Y luego te hace en, en espacios amplios o, o en espacios en los que hay curva, pues en rotondas, etcétera. Pues también el dibujo, o sea, es, es curioso, pero el sonido te va dibujando el perfil ¿no? de, de la calzada porque el sonido es el que el itinerario va haciendo el itinerario del vehículo. Por lo tanto, te ubican y te ayudan un montón, la verdad. Bien, Luis, eh, tenemos un par de preguntas de Menchu Arnedo. Eh, primero se ha preguntado, en una ciudad con mucho ruido tiene que ser muy complicado andar, ¿no? Y luego eh, ha comentado, si hay mucho ruido, ¿solo tienes el relieve del suelo o hay algún otro truco? Vale, efectivamente Menchu, si hay mucho ruido mmm, es demasiado, ¿vale? O sea, el sonido te va a orientar siempre y cuando sea un sonido que tú puedas utilizar, pero cuando hay mucho ruido eh, el sonido no te, no te sirve, por lo tanto es fundamental tener referencias táctiles, fundamental. Oye, dentro de un tiempo pues la tecnología también te ayudará, etcétera, pero claro, las personas ciegas utilizamos la tecnología a través del audio y si hay mucho ruido, muchas veces la experiencia es que no oyes, aunque vayas con auriculares, no oyes. Con lo cual, eh, excesivo ruido tampoco es, tampoco es bueno, efectivamente. Dependemos Bien. de lo que es los recursos táctiles eh, muchísimo. Bien, siguiente pregunta: la lanza Cristina. ¿Tiene sentido diferenciar entre baldosas de botones y acanaladas o se detectan igual? Vale, tiene sentido. No tendría mucho sentido tener un montón de tipos de, de, de, de pavimentos diferentes porque el bastón tampoco tiene tanta… por lo menos a, no, a, un, a un nivel común de, de utilización no tienes tanta… Eh, o sea, tanta precisión o tanta eh, pues, eh, bueno, la facilidad para detectar eh, una textura de otra tampoco. Tienen que ser cambios muy claros, muy evidentes y entonces sí que tiene sentido diferenciar esos dos porque eh, con el bastón sí que puedes muy perfectamente eh, saber si estás en una acanaladura o en unos botones y sabes que si es una ac acanaladura... Eh, pues eh, según esté colocada te indica, eh, si está en longitudinal a la marcha, te indica, pues ir tranquilamente por ahí porque es un, es un itinerario y si está en transversal a tu marcha, eh, pues te indica eh, un cambio de nivel, por ejemplo, unas escaleras o una rampa o un ascensor, esto en vía pública. Y los botones sí o sí te van a indicar advertencia, cuidado, estás a punto de entrar en una zona de tráfico vehicular, o si estás en una marquesina o en un andén, estás al borde, ¿no? Con lo cual, eh, sí que tiene sentido. Ahora, eh, eso, la sensibilidad eh, del bastón tampoco permite tener mucho, mucho tipo de, de pavimentos, pero mínimo estos dos sí. Y luego, siempre, muy importante, al lado de pavimentos lisos. Que, como hemos visto, por ejemplo, en la calle Tafalla, no es necesario que, o sea, que aunque sean lisos, Pueden ser bastante antideslizantes, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante siempre que el contraste se, se, se realice entre pavimentos lisos y acanalados o pavimentos lisos y botones. Bien, la siguiente pregunta, Anabel de la Biblioteca de Navarra. ¿En el interior de los edificios también es necesario pavimento especial para guiar a las distintas zonas, oficinas, salas, aseos, etcétera? Vale, muy interesante esta pregunta. En el interior de edificios es necesario, por ejemplo, eh, esa utilización de advertencia de que llego a unas escaleras, que llego a un ascensor, ¿de acuerdo? Que llego a una rampa. En, en la normativa en ascensores no exige en, en, en edificación, en urbanismo fuera sí, ¿vale? Pero siempre es muy interesante tener esto. Y luego, acanaladuras. Eh, en, en espacios muy amplios, imagínate que estás entrando en un hall que tiene 300 metros cuadrados, por ejemplo, y que tienes el, la, no sé, pues, eh, la recepción o el punto de información y tienes que hacer una diagonal en, en abierto sin ninguna referencia lateral pues eso, y está pues, igual a 30 metros de la puerta o a 10 metros de la puerta. Entonces, ahí si no tienes una canaladura que te guíe es muy complicado llegar. ¿De acuerdo? Te diría que es, o te conoces a la perfección el, el edificio o no, es, no es posible. Y luego, no es necesario cuando hay pasillos, cuando hay paramentos laterales seguros y uniformes, que te, y, de, y de un itinerario natural, pues no es necesario tener esas referencias táctiles en el suelo porque ya te sirven las, las propias paredes, eh, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, en las fachadas de edificios hemos visto que, que por ejemplo, en la calle La Ravide, donde, ¿no? donde está nuestra oficina, ahí no es necesario, pero eh, en un espacio amplio sí sería necesario. Por ejemplo, en Pamplona, cruzar Carlos III en transversal, eh, ir por la calle, por ejemplo, Leire y hacer eh, cruzar el, el, el Carlos III, es súper difícil y tienes un montón de obstáculos, a nada que te, te desvíes un poquito, están los, hay bancos, hay aparcabicis, hay entradas de, de parkings, hay farolas, hay un montón de, de obstáculos peligrosillos. Entonces, con un, una, ahí es imprescindible pues, que haya una cana, un pavimento acanalado que te ayude, que dibuje esa fachada eh, imaginaria que nos va a permitir el recto. Muy bien, la siguiente pregunta, eh, bueno, eh, Quinita Lerga nos dice, ¿cómo podemos ayudar si vemos a una persona con discapacidad visual, con dificultad para cruzar un paso de cebra o en un espacio abierto? Vale, pues eh, es muy importante, eh, la clave has dicho, si vemos que tiene dificultad, vale, ahí es cuando efectivamente hay que preguntar y la, y la forma de ayudar siempre tiene que eh, empezar Preguntando, porque a ti te puede parecer que yo estoy dudando en una esquina, a mí esto me ha pasado y realmente estoy esperando a alguien, entonces no, no quiero pasar. Entonces, si no preguntas y directamente das por sentado que yo tengo dificultades para pasar y me pasas, me empiezas a tirar del brazo, pues eso se crea una situación que esto pasa mucho. ¿eh? Entonces, lo que hay que hacer es, si vemos que está dudando esa persona, nos acercamos, necesitas ayuda, te puedo ayudar, ¿vale? Nos dirá, sí, sí o si sí no, muchas gracias o lo que sea. Y luego, sí que hay una situación en la que hay que actuar. Eh, sin, ...sin sobresaltar demasiado a la persona... ...y es por ejemplo, imaginaos que yo iba... ...os he dicho, esta calle voy a ir relajado... ¿no? ...porque es muy fácil y tal... ...imaginaos que ahí esa alcantarilla... ...la están arreglando, esa alcantarilla que tenía... ...como 3-4 centímetros... ...respecto al suelo que está hundida... ...imagínate que está abierta... Que, ...entonces si eso no está bien perimetrado... ...es súper peligroso... ¿vale? ...entonces ahí imaginaos que yo voy directo a, a, a la zanja o al hoyo, tal ahí sí que no, pues intentar obviamente pararme sin, sin matarme del infarto, pero sí que es importante ahí en esos casos, si la persona está tranquilamente no es necesario y si vemos que duda, pues hay que preguntar, así que muy interesante la pregunta. Bien, ahora tenemos un par de comentarios de Estela Carrascosa. Eh, dice efectivamente los puntos en el suelo también son muy interesantes para personas con sordoceguera muchas gracias eh, Fundación Ideas, gracias Luis y luego añade, hoy me ha aparecido un ángel cuando ya estaba muy saturada de detectar el suelo y los bordes de los parterres eh, y bueno, ahora hay tres comentarios de accesibilizados que, que se quejan eh, dice uh -huh. el primer comentario, ¿cómo se puede permitir la circulación de bicis y patinetes por las aceras? Uh -huh. ¿Y cómo se puede permitir los carriles bicis pintados sin relieve e incluso a pie de parada y bajada de villavesa? Uh -huh. Y añade al final, si la normativa es respetar metro ochenta de las fachadas, cómo se permiten los elementos de tiendas, o sillas, mesas de bares al lado de la pared. Uh -huh. Vale, eh, con las dos primeras preguntas totalmente de acuerdo, supongo que también es complicado que, que en ciudades eh, que no diseñas de, de, de nuevas, sino que han sido diseñadas eh, pues bueno, desde hace miles de años, han sido construidas, pues, eh, supongo que es complicado pues, eh, que, que todo conviva, pero efectivamente es importante marcar esas necesidades. Y respecto a lo de las fachadas, el metro 80 a ver, ¿por qué se permite? Pues porque eh, la ordenanza, las ordenanzas municipales, claro, también tienen en cuenta las necesidades de los comercios. Y, y esto es, es una realidad que es, que es necesario, oye, que, que haya terrazas, etc. Es así. Entonces, lo que hay que hacer... Y luego hay, hay locales que no tienen la opción de poner la terraza a, uno, a, a más de un 80 de, de la fachada, etc. ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es... Um, Trabajar entre todas las partes pues para conseguir eh, puntos, eh, puntos mm, eh, en los que eh, no se vea perjudicado ni los intereses de colectivos como pueden ser los comerciantes, ni la seguridad, la comodidad y la autonomía de las personas con discapacidad. Eso está claro. Entonces, um, hay que, yo, esto yo creo que hay que trabajarlo pues, en, en conjunto, en equipo, y hay que buscar, probablemente, medidas eh, bueno, pues que, que, que, sobre todo, garanticen la seguridad de las personas eh, con discapacidad visual, que somos las que probablemente más eh, nos jugamos ¿no? El, el, el, el día a día, cuando sales, etcétera, y es muy cómodo. Eh, bueno, pues multitud de. puede haber múltiples problemas. Pero yo creo que hay que trabajarlo en equipo, trabajar esas ordenanzas. Hay ordenanzas que lo tienen eso, pues muy controlado, pero hacen excepciones. Bueno, pues que siempre y cuando se permita o se garantice la seguridad, yo creo que hay que que flexibilizar un poquito eso de un 80 en algunos puntos, pero de verdad, ¿eh? siempre trabajando. Por ejemplo, si no hay más remedio oye, que, que poner terrazas, pues que esas terrazas sean de, eh, estén perimetradas, por ejemplo. Y si no se pueden perimetrar, que estén, sean eh, eh, elementos muy sólidos, tipo bidones, etcétera. Porque si pones otro tipo de elementos más inestables, pues bueno, hay percances, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que te puedo contar. Trabajo en equipo, eso es fundamental entre todas las partes. Bien, nos da las gracias. Es Fernando de Accesibilizados y añade, dice, pero hay locales que no tienen opción, pero sí pueden ocupar dos plazas de coche en lugar de una acera de dos metros. Bien, la última... <ríe> sí. la última pregunta. Eh, la... La lanza Santi Cefa, que bueno, te ha visto darte algún golpe con, con alguna fachada y dice Hola, para evitar traumas en hombro y mano, ¿no sería recomendable llegar algún, llevar alguna prenda de protección, sobre todo en lugares desconocidos? Sí, bueno, a ver, yo no, no, yo no sé si me ha visto en el... En el... Sí, ha habido un par de momentillos, pero o sea, le ha dado el bastón. Yo no, no sé, no recuerdo igual ya lo tengo tan, tan asumido. A ver, eh, también eh, tenemos las personas con discapacidad visual, también tenemos que ir por la vida de la manera más natural posible también, ¿no? Y, y luego, a ver, eh, no, es, eh, no es habitual que si no tienes una mínima confianza o un mínimo dominio. De, de, o una habilidad no o sea al final te vas a meter en terrenos en los que más o menos controlas a veces puede haber percances efectivamente pero pero no no es habitual con fachadas o lo que sea es más la incomodidad y luego si tú por lo que sea vas con prisas o oh, ese día hace mucho viento etcétera y tal, es muy incómodo y te la vas jugando pero normalmente vamos con mucho cuidado eh, eso Sí que es muy, muy importante, por ejemplo, en el caso de las obras, ahí sí que hay percances, porque eh, de repente aparece algo muy, que, que es muy difícil a veces detectar con el bastón, que son los andamios, etc. Entonces, eh, tampoco es cuestión de ir con casco y protecciones y tal, eh, tenemos que ir con, con cuidado y tenemos que ir, bueno, pues si, si se cumpliesen las normas. Y se eh, buscasen soluciones a esos cabos sueltos que hay y se trabajasen bien las texturas en líneas de fachadas irregulares y tal, se evitarían muchos problemas más que ir con una, <risa> con una armadura. ¿no? <risa> Bien, pues esa era la última pregunta. Eh, la única eh, que añade accesibilizados, Fernando, dice, yo os agradecería, sobre todo a Joseba, que nos explique cómo se permiten carriles bici pintados en relieve y a pie de parada de Villavesa. Gracias. Eh, bueno, eh, no sé si querrá contestar ahora Joseba o, bueno, lo que tenemos ahora es, a, a, a hablar John Iriarte, que va a explicar los últimos, eh, los, perdón, los siguientes webinarios. Hola, eh, gracias Luis, Cristina, por, por enseñarnos en esta sesión de hoy, en este segundo webinario accesible de hoy, eh, con qué barreras y limitaciones se encuentra una persona con discapacidad visual, en este caso paseando por Pamplona, y cómo se puede solucionar ¿no? con esas ideas que nos has dado Luis en, en futuras actuaciones. Eh, esperemos haber conseguido el objetivo de esta sesión, haber cumplido con vuestras expectativas, y sobre todo que a la hora de diseñar cualquier proyecto lo primero reflexionemos. Pensemos qué aspectos debemos tener en cuenta para crear proyectos, sobre todo accesibles e inclusivos para toda la ciudadanía de navarra. Por mi parte, brevemente, eh, pasaros a contaros el contenido que hemos preparado para el próximo webinario, que será ya el tercer webinario que celebraremos este año. Eh, será el mes de octubre, dentro de los compromisos que adquirimos en el Plan Operativo de Accesibilidad Universal del año 2022 y que hablaremos sobre la guía de comunicación y eventos inclusivos y accesibles que hemos elaborado desde la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto. Eh, consideramos que es un tema muy importante, con el objetivo de promover la accesibilidad e inclusión en la comunicación y en los eventos para un acceso igual a la información y para generar igualdad de oportunidades. Esta guía eh, no solo pretende ser una herramienta propia de la Administración foral, sino que también puede ser un punto de inicio, tanto para otras administraciones y también, por qué no, para el sector privado. Eh, hablaremos de las campañas de comunicación, eventos públicos para todas las personas accesibles e inclusivas, lectura fácil, lenguaje claro. Será una sesión muy interesante y os animo a que os apuntéis. Y como cuarto webinario y el último que haremos este año, hablaremos de la accesibilidad digital y el metaverso, allá por el mes de noviembre. El metaverso y accesibilidad digital, tema de la actualidad, que además el gobierno de Navarra está ya trabajando. Y veremos ¿no? cómo puede afectar al derecho de acceso a la información, la usabilidad, eh, qué tenemos que tener en cuenta, conocer y actuar, para que podamos crear un mundo digital que sea lo más accesible, inclusivo y posible. Y sin más, agradecer desde la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto el tiempo que habéis dedicado esta tarde de martes, esta tarde casi otoñal, y agradeceros vuestro interés e implicación en la accesibilidad e inclusión. Y por mi parte nada más. Gracias y un saludo. Bueno, pues por mi parte y en nombre también de todo el equipo de Fundación Ideas, al cual le agradezco pues, todo el trabajo realizado. Pues también despedirme hasta el próximo eh, webinar, hasta el próximo seminario web, eh, que como ha comentado Ion, pues será sobre la guía de comunicación inclusiva y eventos accesibles del Gobierno de Navarra. Un placer, que tengáis una buena tarde, cuidaros un montón y quedaros siempre con la. Posibilidad en la cabeza de que todas las personas, vayamos eh, por la ciudad como vayamos, podemos eh, contribuir a tener una ciudad mucho más inclusiva y accesible. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.